Estimados estudiantes, felicidades por su desempeño en la cuarta y última sesión de habilidad comunicativa. Si ya completaron todas las actividades de la semana 4, deben tener esta insignia. Si aún no lo tienen es porque les faltó alguna actividad. Revisen el avance de actividades o los apartados de calificaciones, cuál actividad que les hizo falta. Durante esta semana del curso han participado en promedio 15 alumnos. Fueron 16 estudiantes quienes procuraron participar con su texto argumentativo. Los felicito. Se otorga la insignia a quienes envíen en primer lugar su texto argumentativo de la cuarta sesión. En esta ocasión la obtuvieron Eliezer, Nicolás y María del Carmen. Felicidades por su esfuerzo. La insignia del mejor texto argumentativo de la cuarta sesión se otorgó a Nancy. Muchas felicidades. 15 estudiantes participaron en la corrección del texto. Rigoberto, Nicolás, Ernesto, David y Angélica lo primero. ¡Muy bien! Este domingo, 4 de diciembre, concluyó abrida comunicativa. En esta semana tendrán ya sus calificaciones. Si aún no concluyen los cursos, revisen en su perfil para verificar cuál es su siguiente materia. Los siguientes alumnos destacaron por su desempeño. El primer lugar del curso lo obtuvieron Rigoberto y Nicolás. El segundo David y el tercero Nancy. ¡Felicitaciones! Y a todos les deseo mucho éxito en su examen Ceneval.